Entrevista Escuela de Culturismo Natural Me han tachado de, de talibán, de radical, ¿no? Porque... Eh, mi sentimiento era que evidentemente natural, era natural, o sea, de toda la vida que, no, que nunca has tomado ningún tipo de sustancia dopantes dopante. El culturismo dopado también, o sea, ¿qué es?, o sea, ¿qué, qué tipo de sustancia es dopante? Porque claro, la gente piensa que eh, doparse es como, como que es todo igual, ¿no?, eh, ¿te dopas o no te dopas? No, es que también hay ranking a nivel de doping, es decir, a ver cuánto te dopas. Eh, a ver cuánto aguanta, saber qué cantidades, saber qué variedades. Y lo segundo, convencer a la gente de mi alrededor que no estoy haciendo nada malo. Porque, sinceramente, honestamente, creo que nadie se siente a gusto consigo mismo sabiendo que se está haciendo trampa, que se está jodiendo la salud. Todos estos temas y otros muchos vais a poder ver en la siguiente entrevista. Es una entrevista actualizada ya que hace dos años también conversamos con Roberto Amorosi pero no se publicó dicha entrevista porque se discontinuó con Radio Audiofit. Antes de pasar a la entrevista te quiero decir que vamos a regalar tres clases para las cuales no tienes que hacer absolutamente nada más que ir a la descripción donde están indicadas las clases. La primera de la clase es la base de la nutrición para ganar masa muscular impartida por Ismael Galancho. La segunda clase, qué ejercicios utilizar para mejorar el press de banca, impartida por David Marchante de Power Explosive. Y la tercera de las clases, impartida por Eneco Bath de Batman Science, pérdida de grasa minicat acelerado de 4 a 6 semanas. Y por último te voy a pedir una cosita, suscríbete a este canal y dale a la campanita. ¿Y por qué te estoy pidiendo esto? Porque con cuantos más suscriptores tengamos vamos a poder realizar vídeos de mayor calidad y vamos a poder llegar a más gente. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y sin más, ¡vamos al lío! Sí. antes de nada muchísimas gracias de aceptar eh, tener esta conversación porque como ya te he comentado bueno pues eh, vas echando un vistazo de las personas referentes en el área del fitness y sin duda sin duda un must es eh, Roberto Amorosi por lo tanto muchísimas gracias por gracias a... <risa> es, uno de, es uno de mis objetivos Estoy encantado de estar aquí bueno, antes de nada, te quería felicitar por el webinar que, que acabas de realizar, que has realizado hace unas semanas, y quería empezar, bueno, pues destacando que en el webinar tuvimos el placer de poder oírte una conversación con Eric Helms, donde, bueno, eh, pocos se pueden congratular de haber tenido una gracia como la que tuviste, o un chiste, que lo podemos incluso utilizar como un clickbait que tuviste con Eric Helms, no sé si nos lo podrías, por favor, explicar, porque me ha parecido altamente divertido. Bueno, en, en, en, realidad, en realidad, Eric Helms, o sea, cualquiera que le conozca un poquito, sabe que, que, que es muy cachondo el tío, o sea, es que es un tío muy, muy divertido, muy a la mano, muy cercano, y yo he tenido la suerte de, bueno, de, de encontrarnos en distintas ocasiones, tanto eh, en un curso que hice con él hace unos años, en, en Italia, y luego también en el en Estados Unidos, en las competiciones, en el backstage, él siempre trae sus competidores de culturismo natural, y entonces charlamos un rato. Y, y también, bueno, justo antes del webinar, yo estuve en Múnich haciendo otra formación con él, y siempre que hablamos, él siempre sale, sale algún cachondeo tremendo, pero claro, ¿qué pasa? Que justamente en el webinar teníamos un traductor, y entonces, claro, yo le hice una pregunta sobre. Cuán, cuánta evidencia hay eh, a largo plazo, ¿no? cuán, cuán uh, evidente es la evidencia a largo plazo o sea, acerca del entrenamiento y demás. Entonces él comentaba que la duración de los estudios, que al final eran como dos mesociclos, ¿no? y, y entonces el, el traductor que, que evidentemente estas terminologías técnicas no, no las conocía, entendió que eran ciclos menstruales. Entonces, entonces, entonces tradujo, tradujo que duraban los estudios dos ciclos menstruales. Entonces, nos tronchamos tremendamente ahí. Eh, Our total understanding of resistance training programming, as an example, is basically two mesocycles. La pregunta que hizo Roberto era, que a largo plazo o de, de todos estos, y tan fuerte es la evidencia, que tan fuerte es y que tan robusta puede ser la respuesta es que pues ahora no es lo suficientemente robusta definitivamente le falta bastante y esto se debe a que la mayoría de los estudios y la mayoría de los entrenamientos tienen una duración de 6 a 12 semanas, así que nuestro entendimiento de cada uno de estos procesos equivale a más o menos dos ciclos menstruales <risa> no, no, son... <risa> <laughs> He think said menstrual cycle, no, no, yeah, <laughs> yeah. Is it menstrual cycle, then? Yeah, menstrual cycle. It's what I feel like here. That is the same oh, time. Un mes. It sounds very similar, yeah. yeah. So I, uh, okay, me informan started. que no era ciclo menstrual. <risa> bueno, la, la, la verdad, es, la verdad es que es muy gracioso. Es muy gracioso también se ve como como Eric, Health, ¿no? pues también se está se está descojonando, no, abiertamente de, de, de la traducción que había hecho el traductor. En ese en esa conversación que tuviste con Eric. Eh, él menciona como un aspecto muy importante que, a, a respecto a una pregunta que le realizaste de si una persona queremos que rinda a largo plazo, eh, ¿qué tipo de estudios crees que son los que hacen falta para que nos puedan ayudar o que puedan ayudar a los preparadores físicos y a los propios atletas a rendir más? ¿no? Y él menciona un aspecto más holístico, eh, un aspecto tal vez donde se cuide más la psicología, eh, ¿qué opinión te merece? Es decir, ¿qué importancia te merece tener una concepción, o un enfoque más holístico, donde se englobe más tanto los aspectos físicos como los mentales? Yo creo que, bueno, esta pregunta venía también un poquito a, a razón de, de algunas conversaciones que habíamos tenido en Múnich, por eso se la hice, eh, y también para ver un poco ¿no? que nos diera... Una, un poco un preestreno de hacia dónde va dirigida la investigación ahora, ¿no? Pero eh, pasa algo, ¿no? Un poquito. En el tema de la investigación, eh, yo estoy encantado, la verdad, porque mmm, en estos años eh, todo el boom que ha habido en cuanto al entrenamiento basado en la evidencia, en todo, ¿no? Al final que, como hay, también podemos decir, hay cierta moda, ¿no? De todo respaldarlo con la ciencia, ha, ha, ha creado, creo que un, ha permitido una, un aumento, una subida del nivel cultural general en todo el sector, lo cual es súper guay. Pero, por otro lado, da la sensación de que si no existe un estudio que justifique algo, es que ese algo no existe, ¿no? Entonces, eh, esa visión holística eh, del atleta en su conjunto y eh, a largo plazo es algo con lo que los entrenadores y los preparadores han trabajado de toda la vida. O sea, al final, eh, cualquier entrenador de éxito, eh, en cualquier ámbito, es alguien que ha sabido de alguna forma eh, encontrar un equilibrio entre todas esas facetas para guiar sus competidores hacia ciertos resultados. Todo eso es intangible, es algo que es muy difícil de aislar en laboratorio, ¿no? Y entonces ahí está el, el tema de el método de tal, el método de Pascual, ¿no? El método este, el método del otro, ¿no? Eh, que igual si lo coges así, como en plan muy frío, ¿no? Eh, yo qué sé, ¿no? El método búlgaro o el método, ¿sabes? Eh, el método americano, el método ruso... Claro, si lo coges así en frío, dice, ¿qué hace esta gente? Pues cuatro números en, eh, uno, en fila y, y dice, va, y lo descartas, ¿no? Y claro, igual no estás eh, captando todo lo que está alrededor de ese protocolo que, que, que evidentemente el que lo creó eh, transmitía a sus atletas y entonces al final los matices marcan mucho la diferencia, ¿no? Entonces, eh, yo, desde luego, vamos, eh, evidentemente, eh, mi enfoque es totalmente así, eh, a 360 grados. Es más, creo que si hay algo que me alegro muchísimo que hemos conseguido crear ha sido una especie, pues, justamente, de comunidad, de, de sensación de hermandad eh, por la que la gente que sigue, por ejemplo, los protocolos de la escuela, al final, pues, como que hay un pique sano... Una, un compartir, uh, un propósito que, al final, va más allá de la rutina en sí o de, de que cada uno entrene para mejorarse a sí mismo, sino que, de alguna forma, buscar ese, ese trabajo en equipo, esa sensación de, de, de estar compartiendo u, una disciplina que, por ejemplo, el crossfit ha sabido hacer muy bien, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que, claro, al final entran en juego, en el resultado final, ciertos aspectos que quizás son más motivacionales o que te inspire, por ejemplo, eh, pues la imagen o el brand que está detrás de un protocolo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo coger la rutina más guay del mundo, pero si, por ejemplo, yo qué sé, digo por decir, ¿eh? Eh, la ha escrito un dopado, traficante de drogas y, <ríe> y corrupto, eh, yo cuando estoy haciendo esa rutina, pues igual... Aunque sea la mejor rutina del mundo, pues igual no me entusiasmo porque me siento que, no sé, es como que, ¿sabes? No sé si me entiendes, ¿cómo llevar la camiseta de, de Britney Spears cuando tú eres metalero, sabes? Es. ¿Has, has mencionado? Te cubre, te cubre el pecho como una camiseta, pero no, no la llevas orgullosa. <risa> ¿Sabes qué te digo? Te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. No sé, Diego, con, la, con los ejemplos y la polémica, <ríe> me, me, me, me. Has mencionado eh, un sentimiento, ¿no? Que habéis conseguido una sensación, una hermandad. Has dicho la palabra hermandad, una sensación de, de comunidad. Entiendo que estás hablando del culturismo natural. Y la pregunta es la siguiente. ¿No existía antes esa sensación de hermandad, esa sensación en la que te identificas más con la que otra persona? ¿Esa sensación en la que te sientes orgulloso de pertenecer a ese tribu, a esa tribu. Perdón, existía antes eh, esa sensación o has visto algún momento que ha servido un poco de, de despere hacia esa comunidad o hermandad como has mencionado. Um, a ver, es que claro, depende de qué, qué queremos uh, interpretar por si existía o no, ¿no? O sea, decir culturistas naturales siempre los han habido. De hecho los culturistas naturales fueron el origen del culturismo, porque eh, cuando empezó el culturismo no existían las sustancias dopantes, así que solo podía ser natural. <risa> eh, el problema es que, claro, en el momento en que tú tienes que poner la coletilla de natural a un deporte, eh, claro, hay gente que dice, pero ¿por qué? ¿no? Y entonces, es claro, eh, la respuesta es, si hay esa coletilla es por algo, y es porque, evidentemente, como todos sabemos, en, en este tipo de, de, de disciplinas, el, el doping se ha convertido como en la normalidad. Tan normal de que la gente, cuando tú defiendes que eh, quieres hacer esta disciplina sin usar sustancias dopantes, eres objeto de, de mofa, de, de mofa, no sé, de, como se, mofa, se mofan de ti, te, te insultan, te dicen de todo, te dicen que... Bueno, total, van a por ti. Es decir, al final, eh, el culturismo natural eh, existía antes lo que pasa es que no lo podías decir. Es decir, si hacías cultivo natural, pues te callas y te lo guardas para ti. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que tú dices... Eh, o sea, en el momento en que tú matizas, estás poniendo en duda a los que no matizan, ¿no? O, o de alguna forma, incluso, eh, ya creas... Si tienes un nivel elevado, creas eh, la duda de que estés engañando a la gente, entonces te, crea, te quieras beneficiar con una estrategia de marketing, etc. Entonces, fundamentalmente... Lo que yo he vivido en España es que ha habido intentos de culturismo natural, ha habido gente que eh, antes que yo, de hecho, bueno, eh, Chema Menéndez, por ejemplo, que en 2012 fue cuando organizó la primera selección española, donde yo fui, eh, fuimos a, a Eslovaquia. Antes que él ya habían, habían habido otras federaciones, otras asociaciones que intentaron eh, arrancar un poco el aspecto competitivo, pero quizás los tiempos no eran maduros. Yo lo, lo que vi es que, quizás, por un lado, siempre faltó, quizás, una imagen de liderazgo fuerte que dijera, oye, esto es en contra del doping y, y me da igual que me machaquen, que me pongan a parir, que es, me, se me echen al cuello. Todo lo que había habido, todo lo que ha habido hasta hace poco, era como pues, un, un intento de no pisarse los talones, ¿no? Es decir, sí, bueno, vamos a hacer cultivo natural, pero el otro está muy bien, es libre albedrío, es cada uno elige lo que quiere, desde de respeto y todo un montón de parafernalias para al final tratar de no cerrarse oportunidades y puertas, ¿no? Porque, claro, ¿qué ocurre? Que eh, fundamentalmente tú para que, bueno, para organizar un evento, para organizar una competición, eh, si realmente vas a poner la coletía de natural. En un momento dado te tienes que poner, uh, te tienes que plantear cuáles van a ser las limitaciones para aceptar a la gente como natural. Porque puede pasar que Phil feel Heath ¿eh? o Kai Green o, Kyrie, o el, el actual Mr. Olympia, no sé quién es, eh, mañana deje de ciclarse y el año que viene esté compitiendo en un culturismo natural. Entonces, esto cualquiera creo que entiende que es, no tiene sentido, ¿no? Entonces, claro, ahí empieza toda una serie de problemas en el sentido de que, vale, ¿qué es culturismo natural? O sea, ¿cuánto tiempo tienes que estar libre de sustancia? No tienes que haber tomado nunca qué tipo de sustancia, cuánto tiempo para cada tipo de sustancia, porque, claro, no es lo mismo, tú no vas a poder el mismo tipo de limitación a uno que has estado metiendo esteroides durante años o a uno que ha tomado pues, un diurético hace dos años, que eso tiene un efecto de semanas, ¿no? Entonces, claro... Te empiezas a ver en un embolado tremendo y digamos que yo creo, por lo menos yo lo que he vivido, ha sido que había mucha confusión. Había pues, eh, dis distintas vivencias, dis distintas formas de vivir esto de lo natural. Eh, que para algunos natural era este año no me ciclo, <risa> para otros natural era eh, tomar dosis bajas, para otro natural era tomar solo eh, Fedrina y Glen Buderot. Para otros, natural era natural de su pueblo. Entonces, eh, yo creo que quizás la, la diferencia es que yo he, he dado como un golpe en la mesa eh, y he dicho, no, o sea, esto es radical, es así. ¿Qué es para ti natural? Que no, oye, pues, oye, pues tiene, tienes otras opciones, ¿no? Y, y evidentemente, pues. Uh, Crea, crea conflicto, ¿no? Perdona que me has preguntado. Te había comentado, Roberto, ¿qué es para ti ser natural? ¿Cuáles son esas condiciones que tiene que cumplir una persona para ser considerada como natural? A ver, yo, claro, yo durante muchos años, eh, y bueno, y sigo, eh, me, me han tachado de, de talibán, de radical, ¿no? Porque eh, <ríe> mi sentimiento era que, evidentemente, natural era Natural, o sea, de toda la vida que, no, que nunca has tomado ningún tipo de sustancias dopantes. ¿no? Lo que pasa es que luego, con esa mentalidad, pues, eh, si empiezas a encontrar muchos casos distintos de personas que se equivocaron hace unos años, que, que te tomaron muy poquito, no sé qué, no sé cuánto, o sustancias más flojas o cosas así, ¿no? Entonces, claro, te encuentras en la tesitura de, ostras, eh, vale, ¿dónde pones la línea roja? ¿no? Eh, entonces, desde hace unos años, nosotros al final... Yo lo que he hecho ha sido como eh, abanderarme de la WNBF, que es eh, una organización que lleva, bueno, ahora a día de hoy 31 años, y ellos pues a lo largo de los años han ido como poniendo limitaciones un poco más, más amplias. Antes eh, tenían una limitación de 7 años limpio, de, sin sustancias dopantes, eh, y luego a, hace un, un año o dos eh, ampliaron a 10. Yo me, me he alegrado muchísimo. Eh, de hecho, yo fui uno de los que empujaba para que se pusiera una limitación más amplia. Pero claro, eh, todos con hay, hay también mmm, que leer la letra pequeña, en el sentido de que 10 años no es de todo tipo de sustancias, sino de las sustancias más chungas. ¿no? Luego hay cosas que igual a, hace 10 años no existían o, no, se, o, o no, no eran habituales. Luego está la legislación americana, que es distinta de aquí. Total, para mí... Quiero decir, ser natural es no tomar absolutamente ningún tipo de sustancia prohibida ni por prohibir. Es decir, es que al final ser natural es un estado mental, ¿no? Voy a jugar de abogado eh, del muchos... diablo. Roberto, sí, perdona, que sí. te corte. Voy a jugar de abogado del no, diablo. No, no, me córtame, córtame. Mira, yo he estado, me he estado ciclando. Mm. Este, estoy poniendo un supuesto. ¿Es un ejemplo o se de <risa> No, no, es un ejemplo, es un ejemplo. Ah, vale. es un ejemplo. Lo he tomado, no, no he tomado no nota, nunca... ¿eh? Lo máximo que he tomado para aumentar el rendimiento o para no dormirme ha sido, pues ahora mismo, una, una, una taza de café. Eso es lo máximo que hago. Y que, que igual a la noche, porque muchas veces trabajo de, de noche o de madrugada, pues tienen que ser dos. Pero eso es todo, todo lo que hago. Eh, me he estado ciclando, eh, pero hace tres años bueno, vi que era malo para mí. Uh, incluso, incluso me arrepentí, ¿vale? Porque muchas veces se aboga porque una persona. Se tenga que arrepentir, ¿vale? Yo soy una de esas personas. Eh, en tres años se han eliminado todos los efectos de, de ello. ¿Y quién eres tú para establecer ese límite en diez años? Porque te acabo de decir que yo soy consciente y he reconocido públicamente que me he ciclado. Eh, me he arrepentido públicamente y llevo tres años sin tomar nada, me habéis podido hacer todos los testes que, que yo quiera, ¿por qué yo ahora no soy natural y eres tú el que dices que tiene que ser natural? Y te lanzo esta pregunta con dardo. No, no, no no ningún dardo. De hecho, ¿sabes qué pasa? Que toda, todas estas preguntas o, o críticas o tal y cual son, eh, son dudas en las que eh, yo mismo y, y en la asociación hemos tenido que razonar. ¿Quieres ganar una suscripción anual a AudioFit valorada en 120 euros? Sorteamos tres este mes. ¿Qué tienes que hacer? Primero, haz hace una captura de pantalla viendo este vídeo o escuchando este podcast. Y segundo, compártela en Instagram Stories escribiendo tres lecciones que hayas aprendido mencionando a arroba audio.fit. Repito, mencionando a arroba audio.fit. Yo en muchas ocasiones había situaciones en las que no sabía realmente encontrar una respuesta. Porque, ¿sabes qué pasa? Que de buenas a primeras, la respuesta que te viene es como visceral, ¿no? La sí. gente que es natural, la gente que es natural, le toca lo, las gónadas sí, sí. ¿eh? que sí, sí, tenga sí. que competir al lado de otro que se dopaba antes. Eh, entonces, claro, al final, cuando tú creas una federación natural, o un entorno competitivo natural, evidentemente, tu objetivo principal es, eh, como, como diría, eh, proteger la gente que es natural. Entonces, claro, llega un momento que tú dices, OK, eh, pero es que el que lleva tres años limpios tiene derecho a competir. Digo, claro, tiene derecho cuando su derecho se choca con el derecho de los demás de competir en igualdad de condiciones. Entonces, ¿la pregunta cuál es? La pregunta que hay que hacerse, que hay que hacerse es ¿cuánto tiempo una, un atleta tendría que ser, estar limpio para volver a poder competir en igualdad de condiciones con alguien que no se ha metido nunca? Esa es la pregunta. Entonces, esa pregunta es muy difícil de contestar porque es que no hay estudios. <risa> ya volvemos a hablar de la evidencia científica. Entonces, se puede dar el caso de una persona que, que en un año lo pierda todo. Eh, porque su sistema, su, su eje hormonal se haya ido al garete y pierda no solo todo lo que había ganado, sino lo que tenía de antes. vale Pero puede ser que no. Puede ser que una persona eh, lleve 10 años limpio y todo lo que ganó antes lo retuvo o retuvo una gran cantidad. Entonces, no es justo. No es justo que esa persona compita al lado de una persona que, que no ha tomado nunca nada. Entonces, eh, claro, yo no, soy nada, yo no soy juez ni verdugo, ¿no? Eh, yo, yo lo que quiero, como competidor, porque antes que, que, que presidente de la WF España soy competidor, y yo como competidor eh, siempre me o sea, lo que siempre he deseado es tener la tranquilidad de que allá donde fuera a competir, todos los que estaban ahí compitiendo conmigo compitían con las mismas armas. Y que era su genética y su dos par de... Eso, eh, para entrenar, para echarle ganas. Entonces, eh, claro, mmm, podemos discutir. Tres, cuatro, cinco, seis años, dos Qué años. Querido. Entonces, eh, la normativa en WNF son diez. Entonces, Qué claro, no la decido yo. La, me me, me adjunto a, a, a, a la internacional. Eh, si el día de mañana la internacional dijera 15, pues 15. Y si dijera toda la vida, yo diría toda la vida. Pero, claro, entonces la siguiente pregunta es, ¿y cómo lo demuestras? Bueno, y aquí es donde te quiero realizar la siguiente pregunta. Es <risa> que Claro, ahí está la putada. Vamos a, hablar, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las... Lo voy a contextualizar primero. Tiene que ver, tiene que ver con las contracciones anales. Estoy hablando concretamente de cómo enfrentarse al polígrafo. Porque parece ser... Eh, en algunas películas, yo por lo menos lo he visto y luego lo he leído por ahí, ¿eh? que si eres capaz de realizar, estás realizando contracciones anales cuando estás sometido al polígrafo, puedes ser capaz de hackearlo. No sé si has oído algo al respecto no. o no. Mira, sobre el, polígrafo, sobre el polígrafo se escuchan una cantidad de tonterías. De <risa> <risa> eh. A ver, ¿sabes qué pasa? Que, que bueno, lo del polígrafo, eh, bueno, es que se engancha a lo que estamos diciendo antes, ¿no? Entonces, en, en el momento en que tú pones una limitación de X años, eh, tienes que poder tener una herramienta para poder valorarlo, porque no existe, a día de hoy, que yo sepa, eh, que, me, que lo sepa que me escriba y, lo, y me diga dónde se compra y lo, lo, lo, lo implementamos. Eh, no existe una forma de, de eso, de de descubrir que alguien se haya estado dopando pues de forma retroactiva años y años atrás. Entonces, eh, ahí es, hay un gran problema. Porque, claro, tú tienes que poder hacer una criba, esa criba que hemos dicho de 10 de años en este caso, ¿no? Entonces, ahí entra en juego el polígrafo. Porque, es, de momento, es la única forma de sentarte delante de una persona preguntarle, oye, ¿te has dopado? Y, sinceramente, eh, ya solo el tú sentarte delante de alguien, mirarle a los ojos y decirle ¿te has dopado? <ríe> y hablar con él, ya me parece totalmente revolucionario, porque en ningún otro lado se le pregunta. <ríe> o sea, que fíjate tú. O sea, sin enchufar la máquina, ¿vale? Entonces tú dices, bueno, puede mentir. Claro que puede mentir, pero le has preguntado claro, porque es que si tenemos que eh, realmente eh, empezar por crear un, un entorno competitivo que sea en igualdad de condiciones, pues tenemos que empezar por, por ahí, ¿no? Por preguntar. <ríe> y luego, ¿qué pasa? Que eh, el tema del polígrafo, evidentemente, claro, es, es muy... Hay muchas cosas ¿no? Le dicen, no es que funciona un tanto por ciento, un x por ciento, o no funciona para nada, o se puede trampear. Yo hasta he leído chinchetas en el pie, o sea, quiero decir, a ver, ¿sabes qué pasa? Que el que, el que quiere que nada cambie siempre va a buscar un, una excusa o un manual para saltarse el control. El que saca una polla una de goma para hacer la orina, el otro que se hace transfusión de sangre, el otro que... Quiero decir, tramas de dopaje las hemos visto todos en los documentales. La cuestión es que, en la piel de un organizador, ¿no? Tú te pones en un organizador, ¿vale? ¿Cómo lo hago, no? ¿Qué hago? Y al final yo eh, sé que hay muchísimos tipos distintos de polígrafo. Hay incluso polígrafo oculares en Irán, no sé qué, que valen una pasta, que se lo hacen a altos cargos de empresas de, de millonadas de, de facturación. Eh, hay distintos tipos de polígrafo, por lo tanto, decir es ¿eh, que el polígrafo no sirve, ¿vale? ¿Cuál? ¿Qué tipo de polígrafo? ¿Qué tipo de sensores? Claro, porque yo esto de las contracciones anales, <ríe> ahora, es la primera vez que lo escucho. Pero claro, ¿qué tipo de sensores es capaz de falsear? Porque un polígrafo lo que está midiendo es la sudoración, la tensión cardíaca, eh, pues eh, la, las pulsaciones, los movimientos con el cojíncito debajo del culo, la, la, la hiperventilación... O sea, hay muchos parámetros. Entonces, eh, la cuestión es que yo creo a, que el, al final el... La mayor eficacia del polígrafo es disuasoria. O sea, es el, es el tema de que, ostras, me he dopado y aunque quizás podrías estar haciendo contracciones anales y pegarme en los últimos tres meses de preparación haciendo contracciones anales en mi casa para entrenarlo, <risa> que ya me imagino la película, eh, ¿para qué me voy a ir ahí donde me van a preguntar y puede que me ponga nervioso y no pase el test? Eh, cuando me puedo ir a otros sitios donde no me preguntan nada? Es una criba. O sea, es una, una forma de, de cribar. O sea, sí. es una forma de cribar. Y te diré, mi experiencia personal, porque claro, ya lo que pueda uno leer por ahí o las conspiraciones que pueda haber, pero mi experiencia personal, tanto como atleta, como competidor, como preparador, que ha traído atletas a hacerse los test, y como organizador, que hemos hecho test a todos los competidores aquí en Mallorca, te diré que funciona muy bien. Funciona muy bien, porque es que realmente ves que ostras, los atletas eh, se preocupan, es que están ahí como... ostra le, le impone el, el tema de tener que demostrar. Y también se sienten como satisfechos de, de ver que otros han tenido que pasar el test y que ellos mismos lo han pasado, que no es tan, no es tan cachondeo cuando estás ahí, ¿sabes? Y, y luego, además, te diré, en, en, en, uh, o a sea, título uh, sin decir nombres ni nada, eh, en, en los test que hemos hecho aquí en Mallorca, por ejemplo, había gente que, que pensaba, o sea, de, inocentemente quizás, pero pensaba o sea, que el test eh, podía ser tan, tan eh, como si de exhaustivo que empezaban a, a contarte toda su vida. O sea, la, había gente que nos, nos contó que, que, que hace 10 años se metió una raya de coca en la discoteca o que el otro se tomó una pastilla nibiza en, en una fiesta de hace no sé dónde. ¿Sabes por qué? Pues porque el poligrafista pues, simplemente veía que cuando le preguntaba sobre sustancias dopantes, pues se, se ponían un poco nerviosos y tal, y decía, oye, ¿aquí qué ha pasado? Y le empezaron a explicar hasta que se habían tomado un, una pastilla para resfriado 5 años antes. Es decir, brutal. O sea, realmente. Realmente, claro, la gente ahí, mmm, o, sea, se, o sea, yo no sé, yo veo que, que se sincera y que, y que lo veo como una herramienta interesante, un filtro interesante. Luego, por supuesto, hay que hacer control de orina y todo lo demás. A mí me daría por lo menos respeto. ¿no? Eh, si estuviera sí. mintiendo, enfrentarme, enfrentarme a un polígrafo me daría respeto. Y muchas veces se puede ver, eh, ver bueno, he, hecho, he realizado un pequeño análisis en vídeos y viendo algunos documentales sobre personas que se han visto que luego efectivamente se ha comprobado que han mentido, no necesariamente en el mundo del doping, eh, sobre todo en el mundo de la política y de la empresa, que si hay pistas visuales, claro, lo que pasa es que es más subjetivo, ¿no? que hay pistas visuales de que una persona está mintiendo, ¿no? Si tú me preguntas, Chus, ¿tú te has dopado? Es probable que si yo me haya dopado no sea tal vez capaz de mirarte a los ojos, sino que tal vez cuando responda, baje la mirada, se ha comprobado que ante la mentira y el nerviosismo hay una vasodilatación de los vasos sanguíneos de la nariz. Entonces, cuando una persona miente, que luego se ha comprobado que ha mentido, ¿no? pues muchas veces hace este gesto. ¿no? Se, basa, se basa en, en respuestas involuntarias, ¿no? en, en ciertas respuestas involuntarias. Por eso también ahí entra mucho en juego eh, el examinador. O sea, el, el, el, una parte muy importante del test del polígrafo es el que realiza el test. Porque, al final, la máquina, lo único que te va a decir... Eh, de hecho, yo eh, estuve preguntándole a poligrafistas de Estados Unidos, que ahí son gente que ha, que ha trabajado también con el FBI, y es que es una movida ahí en Estados Unidos es como... Es brutal. Y, y me decía, en realidad, con el polígrafo, lo que buscamos es si, a ver si se relaja durante la entrevista dice Porque, claro, muchas veces la gente piensa «Es que yo soy un tío muy aprensivo muy nervioso, y es que voy a dar positivo y yo nunca no he tomado nada». No, no funciona así. O sea, en realidad, todo, lo, todo el entorno y el entrevistador y tal, lo que busca es que tú te relajes durante la entrevista. Entonces, eh, tú, sabes, tú conoces las preguntas, eh, te la hace varias veces, te la hace tranquilo, incluso te hace cerrar los ojos, eh, tal y cual. Y entonces, eh, lo, que, lo que se ve en la gráfica del polígrafo, es que los que mienten todo el rato se mantienen en el mismo nivel de nerviosismo incluso se va más. O sea, cada vez que repiten el test, va más. Y cuando llegan esas preguntas claves, va más. Entonces, eh, mientras con una persona que no miente, igual le empieza nervioso el test, pero a medida que avanza con el test, eh, se va tranquilizando porque como que... Eh, bueno, dice, ok, es una situación controlada, no tengo nada que esconder y, y eso. Entonces, es la lectura que hace... El poligrafista es muy importante en ese sentido. Roberto, <risa> una, pre una pregunta. ¿Pero el, pero el sí. eh, ¿Un culturista natural puede llegar a ser tan grande como un culturista que toma química? Es una pregunta naive, ingenua, pero que merece ser respondida antes de de ni siquiera plantearse el tomar sustancias. ¿Si puede llegar a ser tan grande? ¿Y si la respuesta va a ser que sí en todos los casos? No, sí en todos los casos sería, sería para reírse de la de mi respuesta. Eh, evidentemente no, eh, pero, pero hay matices. Es decir, eh, de hecho yo es eh, algo eh, sobre lo que trato de luchar y de, de sacudir a la gente, ¿no? De que con los actuales conocimientos científicos que tenemos hoy en día, tanto en cuanto a la preparación de competición como de priorización del entrenamiento y demás, eh, nosotros hoy en día, o sea, si tú coges una persona con, con buena predisposición y haciendo las cosas bien y demás, puede llegar a desarrollar un físico que se sea, asemeje muchísimo a los físicos de la época dorada del culturismo dopado. Entonces, eh, la respuesta es Sí. Puede, pero es que es como una conexión entre dos puntos, ¿vale? Es decir, un culturista natural puede llegar en condiciones idóneas hasta aquí, un culturista dopado igual puede empezar desde aquí o llegar hasta aquí, pero claro, el problema es que, claro, eh, claro el culturismo dopado también, o sea, ¿qué es? O sea, ¿qué, qué tipo de sustancias es dopante? Porque claro, la gente piensa eh, doparse es como, como que es todo igual, ¿no? Eh, ¿Te dopas o no te dopas? No, es que también hay ranking a nivel de doping, es decir, a ver cuánto te dopas, eh, a ver cuánto aguantas, a ver qué cantidades, a ver qué variedades. Entonces, eh, de hecho, si empezamos por, por esto, por la época, loca, la supuesta época dorada, ¿no? la época de los 80, no sé, cuando hubo según del culturismo, que al final son los físicos que la gente, a la mayoría de la gente les atrae y les, les, les mueve a ir al gimnasio a hacer pesas y demás, eh, Esos físicos que ya tomaban gominolas, pero tomaban cantidades relativamente bajas con respecto a lo que es ahora. Y a partir de ahí, pues han ido como año tras año experimentando más, más, más, más, más y más. Y ahora, evidentemente, si tú coges un Arnold Schwarzenegger y lo metes en un Mister Olimpia actual, no quedaría ni el último. O sea, es que, es que eso es que te explota la cabeza. Porque quiero decir, es que la gente dice, vamos a ver, no, es que, claro, es que ahora entrenan mejor, entrenan más duro o tienen mejor genética entrenar mejor, más duro y mejor genérico que más barça negra? No. O sea, la diferencia de tamaño está en la química que hay. Entonces, claro, ¿qué es duparse? Claro, entonces, tú me dices, ¿un culturista natural puede llegar al nivel de un Mister Olimpia de ahora? ¡Ni de coña! Ahora, ¿un culturista natural puede llegar al nivel de un culturista clásico, de classic physique, o de culturista clásico de los, de los años eh, 80? Sí. Sí. Eh, pero va a tener que currar mucho y va a tener que tener una buena predisposición genética. Pero eso es muy importante, este mensaje. Porque muchas veces la gente elige el camino del doping cuando todavía ni siquiera ha llegado a mitad recorrido de su potencial natural. Por lo tanto, es doblemente estúpido. Uno, porque no explota su potencial genético. Dos, porque desaprovecha la química. Desaprovecha la química porque si tú empiezas a saturar tu cuerpo con sustancias, para pasar de un nivel que es del 5 al 10, cuando podrías haber llegado del 5 al 10 por tu propio <risa> esfuerzo y luego pasar del 10 al 20 con la química, o sea eres, eres doblemente tonto. Entonces, eh, eso es lo que yo trato de enseñar a la gente, que realmente sea libre de elegir y no elija porque le han convencido de que natural no se llega a ningún lado. Lo que pasa es que, mira, Voy a volver a jugar de abogado del, dia del diablo, que me gusta mucho. Me gusta mucho. que juegues al abogado del diablo. Yo soy un experto, es un supuesto, soy un experto en sustancias dopantes, ¿vale? Tengo además un doctorado en bioquímica. Un eh, ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, Es un ejemplo, es un ejemplo. Jamás tendré un doctorado en, bio en, en bioquímica. Bueno, lo tengo en biomecánica, pero bueno, es diferente. No es en bioquímica. Y. Me encanta el mundo del culturismo, me encanta el mundo de la hipertrofia, leo papers todos los días a montón, investigo en ese área y soy preparador físico. Eh, yo le diría a una persona, tú ven conmigo que te voy a llevar hasta tu límite y luego sé cómo funciona la química para seguir aumentándote, aumentando ese límite. Y además lo voy a naturalizar en el proceso, que es un proceso que ya viene natural. ¿Por qué? Porque mira, voy con los colegas al gimnasio a entrenar y uno se ha tomado algo y le funciona, se encuentra mejor, es decir, se normaliza. Si yo tengo un preparador físico que me dice, mira, soy doctor en bioquímica, llevo en esto 30 años, tengo un montón de publicaciones científicas, sé muchísimo sobre esto, sé cuáles son los límites, sé hasta dónde se puede llegar y además yo voy a un gimnasio donde el tomarse algo que aumenta el rendimiento, eh, algún tipo de sustancia química es algo normal, y está normalizado, eh, os lo están poniendo francamente difícil eh, la labor que estáis realizando. Porque además voy a seguir jugando de abogado del diablo, a mí que me dice que tú no eres un falso, natural. Es más, ¿a mí qué me dice que tú tienes que ser el que establece los límites de esos 10 o 15 años? Claro. E es eh, fácil, entiendo que es fácil que una persona se encuentre eh, en esa situación, ¿no? Vamos, pues no entiendo. se me hace algo... No, de esto, a ver, no, no me estás diciendo nada del otro mundo, es decir, es algo con el que llevamos luchando 10 o 15 años, es decir... Esto es el pan de cada día. Es decir, de hecho, hemos dicho, o sea, el doping está normalizado. Eh, y, es más, um, el sembrar la duda o tratar de desmerecer lo que es natural, ridiculizar los que defendemos lo que es natural, sembrar la duda de, de si somos naturales o no, de si los controles no sirven para nada... O sea, todo ese ruido sirve para que todo siga igual. O sea, para que ellos mismos... es decir eh, la típica frase, ¿no? Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. O sea, es decir, al final, si, si yo me doy para, eh, lo, lo, que, lo que trataría de hacer, lo primero que trataría de hacer es convencerme a mí mismo de que no estoy haciendo nada malo. Y lo segundo, convencer a la gente de mi alrededor que no estoy haciendo nada malo. Porque, sinceramente, honestamente, creo que nadie se siente a gusto consigo mismo, sabiendo que está haciendo trampa, que se está jodiendo la salud, que está eh, eh, jugando sucio con respecto a los demás. Eh, a nadie le gusta ser malo. Eh, no, malo. No, no, que, sí, a ver... Eh, pero te, enti te entiendo perfectamente. Eh, malo, sí. malo bueno, eh, bueno, metemos en un concepto eh, filosófico, pero ¿me entiendes? Es decir, sí. entonces, al final, el que toma la decisión de usar empieza a crear toda una serie de sesgos y se empieza a nutrir de toda una serie de informaciones que le reafirman en su elección. Entonces, cuando te, de repente te sale un tío que igual está como tú o mejor que tú, o igual no está como tú, pero bueno, pero está muy bien, dice que es natural, lo primero que vas a hacer es decir, bah, ese es un payaso, ese es un mentiroso. Mentira, porque yo yo, yo me dopo y mírame, y mira, eso no va a ser natural. O sea, entonces, claro, porque todo es un juego de auto reafirmación de mi elección. Pero eso es, un, eso es una realidad. La, re, la realidad del que se mete. Pero luego existe otra realidad. La realidad de los que no metemos nada. que Estamos hasta las narices de tener un... donde en entrenar eh, sin dopados al lado, sin gente que te empuja una diana en el hombro que te dice que te quiere pinchar, que lo hacían con mis alumnos. Sin gente que se ría de ti porque te llevas la libreta. Sin gente que te esté todo el rato diciendo, oye, pues si dieras el salto, eh, pues una, un empujoncito, no sé qué, o si te llevara yo, y toda esta mierda. Y, todo, y luego, sin, sin tener un, o sea, pudiendo tener un sitio donde puedes competir sin la cosa de que los demás van hasta arriba. Y entonces, pues eh, esa otra realidad siempre ha existido, lo que pasa es que siempre ha estado desperdigada. Nosotros lo que estamos tratando de hacer un corte y de, de decir, oye chicos, los que os guste esto y lo viváis así, pues mira, eh, aquí tenéis vuestro, vuestro lugar, vuestras formaciones, vuestro entorno competitivo, vuestra comunidad. Que no la había antes, es que es, es así de sencillo. Luego, eh, y termino, lo que tú has dicho antes, porque has hecho una introducción muy bonita sobre el experto en doping. Y es un tema que, que me, me gusta matizar. Yo tengo un seminario que di hace tiempo sobre dopaje, donde hablaba de... ¿Cuáles son los requisitos, los requisitos para ser experto en doping? Porque esto es una, es una cosa que siempre he visto. O sea, todo el mundo sabe de doping. O sea, yo conozco muchos expertos de doping. Todo el mundo será de experto. Y entonces todo el mundo sabe cómo se hace. Todo el mundo sabe cómo se hace sin, sin, sin joder la salud. Pero luego, cuando las cosas se tuercen, nunca, nunca nadie da la cara. Entonces es muy mezquino. Y sobre todo, ¿dónde cae la pirámide de la evidencia? Porque, claro. La gente, somos muy científicos para la nutrición, somos muy científicos para el entrenamiento, tenemos una pirámide de prioridades, tenemos una pirámide de evidencia científica donde está la meta y las revisiones sistemáticas en la punta y la opinión de los expertos en el culo de la pirámide. Entonces, ¿dónde queda el experto en esa pirámide de evidencia? Porque que yo sepa, meta-análisis sobre, sobre el dopaje no existen. Entonces, ¿por qué me tocan las narices a mí sobre que en la opinión de los expertos cuando hablamos de entrenamiento vale para nada. La opinión del experto sobre el dopaje es maná caído del cielo, ¿verdad? ¿Eres capaz, Roberto, de diferenciar? Y te hago esta pregunta, uh, se la hice también a, a Jordan Santos, que es compañero mío de, de la facultad, experto también en el tema de dopaje o de antidoping y quería conocer tu opinión también. ¿Eres experto de diferenciar, puedes diferenciar a un natural de un no natural de una forma en la que digas, apenas me genera duda? ¿Por qué te hago esta pregunta? <risa> te hago esta pregunta por lo siguiente. Eh, en, la, en las redes sociales nos encanta opinar, nos encanta <risa> opinar y entonces escuchar <risa> no me digas. opiniones de, de todos los colores, ¿no? Entonces, eh, me gustaría saber cuál es la opinión también de, de estas personas expertas, ¿no? porque cuando una persona con un nombre X, ¿ve? pongamos mi propio nombre, Chus Cámara, opina sobre este tema en un comentario en YouTube, pues bueno, Chus Cámara es un don nadie, que yo creo que sé sobre algo, pero no sé, ¿no? pero si estamos hablando de personas referentes que llevan trabajando en este área, como tú, eh, en algunos de los casos, o en muchos casos, más años que las personas que están haciendo esos comentarios pues bueno tal vez tengamos que tomarlo como algo como una opinión tal vez con mayor valor serías capaz sí. de diferenciar con poco género de duda una persona que ha tomado alguna sustancia respecto a la que no no no <risa> no porque a ver eh, salvo casos obviamente eh, flagrantes, ¿no? Eh, si me volvemos a repetir, si estamos hablando de un Mister Olimpia, <risa> a ver, es evidente, ¿no? O sea, creo que Ronnie Coleman en una entrevista dijo que era natural y toda todas las alas se echó a reír, ¿no? Eh, o sea, porque eran plan sarcástico, o sea, evidentemente, eh, eso, eso nadie lo pone en duda. Eh, evidentemente entiendo con esta pregunta, eh, pues, todos esos casos, donde, pues, dónde está el límite, ¿no? Entonces, yo eh, te diré... Antes, antes, yo, bueno, como yo siempre he sido muy talibán con esto, eh, yo antes caí en el error de, de dudar de gente eh, que igual tenía más nivel que yo eh, y es una, un error de, un sesgo, un error de egos, ¿no? De pensar que nadie puede ser mejor que tú. Eh, pero luego, claro, razonándolo y a medida que poco a poco he ido conociendo más personas, eh, conociendo otros atletas, otros preparadores, viajando por el mundo, viendo distintas asociaciones, viendo la competición desde dentro eh, y teniendo la suerte de preparar cada vez eh, más competidores de, de niveles cada vez más elevados, eh, mi perspectiva ha cambiado totalmente. De hecho, eh, ha habido un salto Uh, y esto es eh, indiscutible, ha habido un salto tremendo en los últimos años en el nivel del culturismo natural, eh, por el cambio de metodológico. Es decir, durante muchísimos años, en el culturismo natural, la gente iba como muy por debajo de lo que era su potencial real, porque utilizaba protocolos para prepararse que eran totalmente antifisiológicos. En el momento en que la gente ha hecho clic, ha empezado a prepararse de manera distinta, todo el nivel ha subido. Y, y entonces, de repente, lo que yo antes consideraba el límite natural, ahora es eh, mi, mi forma física en volumen. <risa> entonces... Eh, y, y sospecho, sospecho que eh, esto va a seguir sucediendo por lo menos durante los siguientes años, porque a medida que esas metodologías naturales eh, y que la, el movimiento natural esté más aceptado y la gente, al final, eh, también tenga más prestigio, la gente quiera subirse a ese carro porque le parece más atractivo que, que lo de toda la vida, uh, yo creo que vamos a tener cada vez una criba estadística más amplia y vamos a empezar a ver realmente verdaderos bestias, ta verdaderos talentos genéticos que van a poner el listón tan alto de que realmente te vas a preguntar que eso sí si realmente puede ser natural. Que, ojo, no significa que alguien sea un talento tremendo y, y, y sea natural, significa que todo el mundo pueda llegar a ser como él, pero tampoco significa que sea dopado, por, <risa> porque tú no puedas. Entonces, ahí está eh, eh, el error, ¿no? el, el, el, el juzgar. Y termino diciéndote que a mí lo que me sorprende es que hasta ahora el límite natural... Porque tú antes me has dicho ¿no? en dos ocasiones, ¿por qué tienes que ser tú el que ponga el límite o tienes que ser tú el que decida cuántos años tiene que pasar? Vale, entonces yo te respondo. ¿Por qué hasta el día de hoy el límite natural lo han puesto los dopados? ¿Y por qué hasta el día de hoy el límite natural lo ha puesto gente que ni siquiera lleva dos años compitiendo? O no ha competido nunca. Pues, igual no tiene ni experiencia de competición, no, no, no sabe ni siquiera de qué está hablando. Entonces, como el que mira el fútbol, ni siquiera ha jugado nunca en partido y se da de entrenador. <risa> y entonces tenemos, hasta ahora, hemos tenido esos dos bandos. Hemos tenido los dopados que hablaban desde su sesgo de, de que se usando y que además, digamos la verdad, eh, una persona que se dopa y que prepara gente que se dopa, tiene interés en que la gente se dope, porque es que entran en su juego. Es decir, si yo fuera un preparador mm, eh, con, con sustancias, tengo un tío que tiene un poquito de potencial en el gimnasio y lo primero que buscas es eh, comerle el tarro para doparlo, para que tenga buenos resultados en competición, entonces tu imagen como preparador se venga arriba. Es un trabajo muy fácil. O sea, tú vas al gimnasio, haces una criba genética y dice, este, a ese le comes el tarro, le dice, oh, tú estás en el límite natural, vente para acá, pum, pim, es la forma más rápida, meter una ciclada a un tío con buena estructura es la forma más rápida de, de sacar medallas en un campeonato. Por eso, hasta el día de hoy, no podíamos saber cuál era el límite natural porque no hemos tenido la oportunidad de ver una auténtica criba genética de talentos naturales, que es lo que estamos tratando de crear ahora nosotros. Dentro de, eh, del culturismo natural, eh, me encantó el webinar que, que organizaste y, y una frase que, ante una pregunta que le realizaste tú, que te comentó un comentario que hizo Lane Norton, eh, dos veces campeón de estadounidense de powerlifter, culturista, natural también, y le preguntaste, cargas pesadas, cargas poco pesadas, ¿cómo podemos hacernos grande él menciona que a corto plazo pueden servir los dos pueden servir los dos pero que a largo plazo es probable que sea mejor cargas pesadas porque de esta forma vamos a ser capaces también de tener una mayor sobrecarga y con ello un mayor... Rendimiento y en última instancia vamos a crecer más. Esto lo quiero ligar con una conversación que tuviste con David, eh, David Marchante, en donde mencionabais al principio, primero, trabajo de fuerza y segundo, trabajo de hipertrofia. Y esto quiero ligarlo también, y luego te preguntaré por tu opinión, esto quiero ligarlo también con nuestros ancestros esos es que estaban corriendo por la estepa y que se escondían en cuevas, eh, no estaban preocupados por ser grandes. Es probable que el más grande fuera más fuerte, pero estaban preocupados por ser fuertes. Y es probable que el más fuerte fuera el más grande, por regla general. Primero, la fuerza, y segundo, la hipertrofia. Eso hay que tenerlo en cuenta en, dentro de las preparaciones del culturismo natural y se sigue la misma metodología en el culturismo no natural. Es decir, primero vamos a trabajar la fuerza y después vamos a pasar hipertrofia. No sé qué opinión te merece, si crees que las estrategias eh, aproximativas Javier. pueden ser similares o no. A ver, bueno, hay que decir que eh, no tenemos evidencias científicas de lo fuerte y, y musculado que estaban los hombres del paleolítico. <risa> no tenemos evidencia de qué nivel de campeonato, si de bikini, de men's físico, o de culturismo que se hoy. <risa> <risa> eh, pero, pero bueno, um, quiero matizar que, claro, dicho así, fuerza, luego hipertrofia, parece como si fueran dos cosas distintas, ¿eh? cuando yo lo que trato de transmitir es que son eh, dos cosas que tienen una relación íntima. De hecho, la cuestión es que todo el mundo tenemos claro que tenemos que volvernos más fuertes en rango hipertrófico. Pero claro, en eh, rango hipertrófico llegará un momento que no podamos ser más capaces de progresar y entonces se nos hace eh, indispensable empezar a trabajar más sobre capacidades eh, de, de mejorar los impulsos de alta frecuencia, o sea, capacidad de optimizar nuestro sistema nervioso, nuestra técnica, nuestra prestación, para eh, volvernos más fuertes y volver a rangos hipertróficos y seguir progresando con otros caballos. Es decir, mejorar... Es eh, Claro, es que al final es como una especie de... Uh, si quisiéramos... Hacer una analogía, ¿no? El, el, el hardware y el software, ¿no? Nosotros queremos... Eh, bueno, al revés. El, el, el, es decir, eh, nosotros queremos eh, mejorar la musculatura, pero, claro, lo que manda la orden de que esa musculatura crezca eh, viene de, de, de un programa eh, base, ¿no? De, de, de la centralita. Entonces, claro, es como una cosa que, que va a ir como... Eh, mmm, alternándose a lo largo de los años. Pero esto pasa también en, en powerlifting. O sea, una persona que quiere simplemente ser más fuerte no hace solo y única y exclusivamente trabajo de fuerza. Porque una vez que tú has agotado tus recursos adaptativos a nivel nervioso, tienes que volver a construir volumen que es lo que es típica, se llama fase de acumulación hay que volver a construir volumen a mejorar la masa muscular con ese nuevo nivel de, de, de crear impulsos nerviosos, entonces con esos caballos aumentados, para crear un motor más grande, y entonces ese motor más grande lo vuelves a potenciar para que tenga más caballos. Entonces, por eso, eh, al final, evidentemente... De los mundos del powerlifting y el culturismo se, se casan, se, se, se cruzan en algún momento, aunque evidentemente un powerlifter va a estar más enfocado en sus marcas, en los básicos, y un culturista va, más, va a estar más, más enfocado en la estética. Cuando en todo esto ponemos eh, en la ecuación en las sustancias dopantes, evidentemente esta relación no es que no pueda existir tal y cual como la he explicado, porque al final, como siempre digo, el, um, el doping potencia lo que estés haciendo. Entonces, si haces fuerza, pues potencia la fuerza, si haces hipertrofia, electrones si corres con más rápido, si saltas, saltarás más. Si juegas al ajedrez, ajedrez igual no juegas mejor, pero le das una hostia al otro que, que al final ganarás. Pero claro, eh, el fármaco cambia la fisiología en la que todo esto está ocurriendo. ¿Por qué? Porque si tú cuando eres natural, la única forma de crear un anabolismo, un crecimiento, es a través del estímulo del entreno, entonces cada vez que entrenas tienes una oportunidad para mover esa balanza entre catabolismo y anabolismo hacia el anabolismo, ¿no? O sea, entrenas, creas un estímulo y luego recuperas. Por eso es tan importante, pues eso... Eh, Saber manipular ¿no? el, el estímulo y la recuperación, ¿no? la fatiga y tal. Cuando metes el fármaco, el fármaco te mantiene anabólico eh, 24 o 7, o sea, todos los días hasta que te cicles. O sea, es decir, el problema del fármaco es cuando lo dejas. Entonces, eh, de hecho, por eso cada vez incluso se van poniendo de moda los protocolos esto de Blasting Cruz de estar topándote siempre, sin hacer ya ciclos. O sea, imagínate... Por qué? Porque los problemas los tienes cuando dejas de ciclarte. Bueno, y si te ciclas siempre igual lo tienes que tomar de por vida. Pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que el fármaco cambia toda la, la regla del juego. Tú ya no necesitas el entreno para crear anabolismo. No necesitas trabajar la fuerza para ser la fuerza para ser fuerte, porque el fármaco de por sí te hace ser más fuerte. El fármaco de por, de por sí te crea el anabolismo. Entonces, el objetivo del entrenamiento cambia. El objetivo del entrenamiento es vamos a aprovechar esto que me estoy gastando dinero y me estoy jodiendo la salud, vamos a aprovecharla al máximo. Entonces, lo que vas a tratar de entrenar todo lo que puedas eh, porque vas eh, con el turbo. Y además, a nivel de enfoque de entrenamiento, eh, quizás tenga algo más de sentido eh, el mm, movilizar, digamos, eh, la sangre, porque es decir, todo el trabajo de bombeo, de crear hipoxia y epidemia reactiva... Entonces, series largas, no hace falta poner mucho peso, porque mucho peso, claro, es que también hay que ver que es mucho peso, porque si te empiezas a ciclar y te haces 20 repeticiones con 160 de pre banca, <risa> ¿sabes? Porque va ciclado y dices, hostia, pues eh, no hay mucho peso, porque, claro, mucho peso para pa, pa lo que podría, pero es un huevo de peso. Es decir, al final, lo que te permite el fármaco es mover grandes cargas a rangos de repeticiones muy elevadas. Por lo tanto, Tienes, tienes todos los beneficios. Tienes el estrés mecánico y metabólico, tiene de todo. Y, y, y además, no te interesa quizás trabajar en rangos de fuerza porque probablemente vas a, a exponerte más fácilmente a lesiones, roturas musculares o, o del tendón y tal, porque además hay ciertos fármacos que debilitan los tendones. Entonces, ¿de qué le sirve a un, a un culturista dopado trabajar la fuerza? Si, si, si, si mete un poquito más de, de testosterona y aumenta la fuerza, no hace falta hacer, gastarse seis meses haciendo una priorización de powerlifting. Entonces, ahí está, bajo mi perspectiva, las diferencias. Que luego, seguramente, habrá culturistas ciclados que entrenen como un culturista natural y les saque partido también, ¿sabes? No es que me digo que no. qué de hecho, coce? Bueno, Hay doping en powerlifting, supongo, y, y todos los deportes en general, pero bueno. ¿Qué concepción errónea crees que hay dentro del culturismo natural? ¿Qué es aquello que los que tal vez estamos un poco más alejados ¿no? de, del culturismo natural? No lo digo en mi caso eh, porque metaquímica, sino porque realizo otro tipo de deportes, casi todos, pero el culturismo no, no es uno de ellos. ¿Y qué concepción errónea ves que podemos tener las personas que somos más ajenas o incluso o incluso las personas que, que están más cercanas? ¿Crees que hay alguna concepción errónea? ¿O, o cómo al ser tas, tan transparentes, digo lo de comillas, porque alguno diría entre comillas, eh, no hay lugar a esa concepción errónea? Yo, eh, hombre... Podríamos hablar a nivel metodológico, podríamos hablar a, a muchos niveles, pero creo que lo más uh, relevante, quizás, o por lo menos bajo mi perspectiva, eh, es que el, los culturistas naturales no creen en el culturismo natural. O sea, el problema más grande del culturismo natural siempre ha sido los propios culturistas naturales. Eh, el, eh, siempre ha sido el... Uh, preferir uh, idolatrar gente dopada, eh, todo el mundillo del, del culturismo dopado, aceptar que, que nos robaron esta disciplina, normalizarlo como, bueno, en todos los deportes pasa lo mismo, cuando no es verdad, no, no, ni de lejos. Y, y entonces, pues, eh, por eso yo siempre como lo llamo como el síndrome de Estocolmo, ¿no? o sea, el síndrome de Estocolmo, pues es que, bueno, ahora aquí como hemos tenido la serie esta súper famosa de la Casa de Papel, pues es eso, ¿no? Que al final los, los propios, eh, las propias víctimas de... de eh, del, del robo, de, de, de, de todo, pues es se como que se, se enamora, ¿no? De, de, de, del que los están, Les han privado de la libertad, pero porque interpreta la falta de, de agresividad como... Como, no sé, como, como que, ah, te debo la vida, ¿no? Entonces, eh, resulta esto, que nosotros teníamos una disciplina que era físico-culturismo, que era eh, extremadamente admirado. O sea, tú, vemos las épocas de, de Rick Park, Steve Reeves, las películas de aquel entonces. Era una época en la que la, la información viajaba en televisiones en blanco y negro, carajo. O sea, es que, claro, no teníamos los medios de ahora, pero la gente... No tenía esa concepción del que, que hace pesas como la esa hora que, que tú vas por la calle y te ven fuertecito, te están mirando y dices, este es un tonto, vigoréxico y se mete todo, ¿no? O sea, en lugar que admirarte o, o decir, ostras, este tío, ¿qué, qué ejemplo de esfuerzo, de disciplina, de salud, tal, ¿no? Que es lo que debería ser, ¿no? Entonces, claro, eh, han llegado estos, han montado un tinglado y, y los culturistas naturales, yo creo que el error más grande que han hecho es vivir en esa burbuja, en ese matrix en el que han aceptado de brazos cruzados que pasara todo esto y aún a, a día de hoy lo siguen defendiendo. Eh, entonces, yo creo que va a haber un cambio drástico cuando las nuevas generaciones eh, se encuentren una situación distinta. Se encuentra en una situación donde, bueno, de repente ven que hay donde elegir. Que si el que quiere elegir ese camino porque lo quiera elegir de verdad, bien, eh, haya él. Pero que el que no, pues tenga otro entorno, otras oportunidades, otro tipo de informaciones. Y entonces, al final, pues... Eh, Cambiar también, como efecto colateral, la percepción que tiene la gente normal, que es lo que tú me preguntabas. Eh, dices que la gente normal, al final, la imagen que tienen del culturismo es la de culturismo no, no La gente normal no sabe ni que existe el culturismo natural. Yo voy con la gente, ¿sabes? cuando hablo con alguien fuera del sector, se ¿tú a qué te dedicas? Tú, escuela de culturismo natural. ¿Cómo que natural? ¿Sabes? <risa> Eh, ¿Tú qué haces? Pues soy competidor... ¿Qué compites? ¿En culturismo natural? ¿Cómo que natural? ¿Cómo que culturismo natural? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué te, te dicen que quiere decir esto. Eh, pues quiere decir que no me meto nada. ¡Venga ya! No te metes nada. O sea, o sea es increíble. Con eso o sea, brazos, Hemos llegado... ¿eh? O sea, el, doping, <ríe> el doping ha calado tan hondo que la gente de la calle no, no concibe otra cosa. Es músculo doping. Entonces, imagina... A nivel de salud pública, ¿qué impacto tiene eso? Porque yo siempre lo he dicho, el culturismo debería ser el deporte de moda. Porque al final es una manera maravillosa de mejorar la calidad de vida, de mejorar la longevidad, la, la, la, la funcionalidad, y además es algo que podría hacer cualquiera. O sea, tú me dices que una bueno, persona cualquiera no puede entrenar tres horas a la semana, una horita tres veces por semana. Y cuidarse y comer un poquito más flexible, porque gasta lo que come y tiene un mejor tono y, y tiene más funcionalidad en su vida día a día. Y puede compaginar con, de un momento, momento dado con algún otro hobby. ¿Y por qué no? Pues porque la gente relaciona hacer pesa con, con el doping. Y ese es el, el problema. Doping. Sí, debería ser el deporte de moda y, y está incluso empezando a ponerse en boga. Bueno, ya lleva ya unos años en personas, por encima de los 70, de los 80 años, trabajar la fuerza para intentar disminuir el aspecto detrimental de que vayamos avanzando años. Efectivamente, creo que, que por eso le deberíamos dar, dar más importancia porque en última instancia lo que hacéis vosotros también, los que practicamos otro tipo de deporte, ¿no? pero vosotros tal vez seáis un, un ejemplo también eh, aún más claro, es que el cuerpo hay que cuidarlo y quiero terminar esta entrevista con una reflexión que me imagino que le habrán venido a los oyentes o a las personas que estén viendo, que Roberto Morosi eh, para unas personas será... Porque, Roberto, cuando te posicionas tan claramente en uno de los lados, o eres un cabronazo, sí, o eres un héroe. Sí, o eres un héroe porque eres una persona sí. que está luchando... Eh, por lo que a tu entender, a tu entender y a entender, a, al entender también de otras muchas personas, pues es la igualdad, un reto donde nos miramos todos. Partimos desde la misma condición, partimos de que ninguno está haciendo trampas y entonces es a ver quién de los dos llega y el que llega habrá que aplaudirle porque se lo ha merecido. ¿no? Y para otras personas, pues serás un, un cabronazo porque... Vas en contra de los demás y tú no eres nadie y tú no eres nadie para, para liderar o ser esa bandera de lanza de un movimiento, ¿no? Yo, yo no, nunca, nunca, quise, nunca quise ser eh, líder de nada, eh, a, a, en contra de lo que quizás muchos se creen, eh, que quizás vean una imagen de alguien porque eso que, que trata de de, no sé, de apropiarse a muchos, ¿no? ¿no? ¿Te, estás, te estás apropiado del culturismo natural. No, no, es que en realidad yo simplemente eh, soy alguien que estaba apasionado por este deporte. Yo, a mí me ha, me ha forjado, me ha transmitido muchísimo. Yo he disfrutado como un niño cada entreno, compartirlo con mis amigos y demás. Y también he visto toda la mierda que había alrededor. Y también he visto como cuanto más me esforzaba, más me alejaba de la sociedad, porque cada vez más personas pensaba que yo me metía a mierda. Entonces me he ido viendo como en vez de eh, que se valore el esfuerzo, si tú haces cualquier otro deporte, entonces juegas a tenis y eres un matado, bueno, eh, le, le da la raqueta de vez en cuando, ¿vale? Luego te vuelves más bueno, entonces la gente cuanto más bueno, pues más te te apoya, te admira, ¿no? Hostia, oh, oh, oh, mira, oh, mira, este que bueno. Y si ya eres la hostia, pues eres Nadal y eres el fucking master del universo, ¿no? Pero en esto no, en esto no. En esto, cuanto más te esfuerzas y más mejoras, más te pegan hostias. Entonces, eh, cuanto, y cuanto más tratas de defender que no, que lo que tú has conseguido es por mérito propio y quieres transmitirle a los demás cómo lo has hecho y cuáles son tus valores y demás. Se te ve. Cuanto más te esfuerzas, más hipócrita se te ve. Entonces, esta situación, para mí, eh, es absurda y es lo que a mí me ha movido para hacer todo lo que he hecho y para seguir liándola, toda la que estoy liando y más. Porque al final es como una cuestión de reacción, causa-efecto. Eh, eh, y, y yo soy, soy consciente, o sea, no es que sea consciente. Yo Cada día me, me caen todo tipo de insultos o sea, si, tú, si te, te pusieras un día en mis redes te volverías loco o sea, me machacan pero eh, también por otro lado veo gente que entiende el mensaje y que de repente ve eso como tú dices, ¿no? ese liderazgo y esa, ese eh, héroe que nadie se había colgado con esa cruz que por eso salgo en la cruz eh, y he escrito la Biblia que es una metáfora <risa> para que la gente termine creyendo porque es lo que nos falta eh, creer que esto se pueda conseguir y, y que esto es de verdad La Biblia sí. del culturismo natural 438 páginas sin contar las referencias sí. eh, llevas más de 25 años practicando este deporte y escribes semejante tocho eh, <ríe> Tenía que ser la Biblia Tenía que ser la Biblia Tenía que ser la Biblia eh, Hay algo que no sepas que quieras aprender dentro o sea. del culturismo. ¿Por qué te pregunto esto? No es una pregunta baladí, ¿eh? Uh -huh. Es una pregunta muy importante porque muchos podemos dar por hecho y damos por hecho. No, ya me lo sé todo. Lo único que tengo que hacer ahora es vender mis servicios. No, no, eso, eso jamás. Eh, la cuestión es que es verdad que cada vez es más difícil eh, evidentemente, cuanto más experiencias acumulas y más cosas vas aprendiendo a lo largo de, de tu vida, más es difícil seguir encontrando cosas que, nuevas o que te aporten algo, ¿no? Eh, muchas veces, evidentemente, lees cosas y dices, ah, vale, esto sí, no, esto por aquí ya pasé y aquí me vía de vuelta, ¿no? Pero nunca, o sea, yo creo que... Es decir, sería estúpido decir que ya lo sé todo, porque simplemente si pienso en mí mismo hace 10 años, no sabía quizás ni el 40%, bueno, el 60% de las cosas que sé ahora. Y si miro yo hace 20, pues eh, tres, tres cuartos de lo mismo. Es decir, si yo miro hacia atrás, veo todo lo que he aprendido en estos últimos 10 años. Incluso a veces de cosas que pensaban no haber aprendido, pero luego las, ases, las he asimilado y me, y me he dado cuenta de cómo me ha, me ha impactado. Por ejemplo, cursos que he hecho eh, en Italia o por ahí que, que decías, me he gastado un dineral, he estado aquí dos días y tal y al final no he nada. Pero la experiencia y tal y ver y, y todo, todo el embarazo ese, al final dices, ostras, pero a partir de ese día empecé a hacer así tal cual y aprendí esto. Y, y al final algo saqué. Y, y entonces, claro, evidentemente me imagino y voy a hacer todo lo posible para que los siguientes años sean igual de productivos. De hecho, hay un refrán que dicen que si cuando tienes 40 años piensas lo mismo que cuando tenías 20, es castigado a la basura 20 años de tu vida. Y yo en unas semanas cumplo 41. <risa> yo cumplo 43 también en unas semanas y, y me has dado mucho que pensar. ¿Lo ves? <risa> sí, bueno, yo me acabo de afeitar. Las canas, me acabo las pero tengo ah, eh, una alopecia galopeante desde hace más de 20 años. Bueno, y, ahí, y ahí resisto, y ahí resisto. Estoy intentando momento. cubrirla para que no se me vea con esta gorra rosa que me acabo de comprar. Que, ah, bien la, la gorra rosa. <ríe> Mi color favorito. Roberto Morossi muchísimas gracias por esta conversación eh, te pido en la propia entrevista perdón por esos pequeños dardos o grandes dardos que no, te he lanzado no no no me ha encantado porque creo también eh, muy, muy interesante eh, jugar muchas veces el papel de, de, de las personas que están a, al otro lado o al otro lado de sea la que sea la, la postura que defiendes porque bueno porque se ve un poquito más la, la realidad de lo que podemos encontrarnos y porque creo que la conversación gana puntos en cuanto a calidad si intentas poner en pequeños compromisos a la otra persona, ¿no? Que no sea todo dar jabón, sino un poquito de jabón. A mí, a mí, va... a mí me encanta porque yo como soy un follonero, o sea, a mí me puedes poner <risas> todos los dardos que quieras. Es más, si quieres repetir con más dardos, yo me apunto a un bombardeo, que me encanta. Bueno, Roberto, pues eh, muchísimas gracias por esta conversación. Eh, todo un placer. Eh, en todas las conversaciones que tengo con las personas, aprendo mogollón y contigo la verdad es que me has dado también. Eh, muchísimo que reflexionar porque eh, por encima de todas esas críticas, que no digo ni que estén fundadas ni fundadas pero por encima de todas esas críticas creo que tiene que quedar el sentimiento y la sensación de alabanza por luchar por un deporte limpio, en este caso por el culturismo, por el powerlifting y en general por sea cual sea el deporte. Así que de verdad, un abrazo enorme, Roberto. Un abrazo de ti y muchísimas gracias, de verdad. Si te ha gustado esta entrevista y todavía no la has hecho, suscríbete a este canal y dale a la campanita. De esta forma nos vas a ayudar a que podamos seguir realizando entrevistas a personas referentes. ¿Quieres ganar una suscripción anual a AudioFit valorada en 120 euros? Sorteamos tres este mes. ¿Qué tienes que hacer? Primero,